En un mes y medio cambia muchas cosas. ¿Y por qué lo digo? Por mi video anterior. Mi Z volumen 1. Podemos ver el techo de lámina. Que no tenía tarjeta gráfica. Ahora el techo de lámina ya no está. Y aquí una muy buena tarjeta gráfica por un buen precio. Y es esta de aquí. Una gráfica que fue reina de 1080p Junto a la RX 570 Y la 580 de AMD Y la verdad es que el modelo que tengo es uno de los mejores Tiene doble ventilación y un diseño bastante bonito Y además maneja muy buenas temperaturas Y vamos a proceder con el montaje Toco sacar la placa madre y ya que hay que hacer un movimiento general a mi computador Limpiar todo el polvo de los ventiladores y la fuente de poder Además que toco cambiar la parte donde enciende el PC Hacia la parte de arriba Ya que literalmente la tarjeta gráfica no cabe así verticalmente Eso instruye el paso de la tarjeta gráfica Así que vamos a ponerlo aquí en esa parte de arriba También pues... Tuve un problema con esta parte para el momento de sonilla ya que un tornillo se va arriba Y me tocó quemar el desornillar para poder sacar el tornillo. Aquí está el claro ejemplo y como que el tornillo. Toca cambiarlo. Ya puse todo arriba y la verdad que bastante bien. Pues, pues, no Tuve un problema con el tornillo ya, pero pues tengo un mierdero en mi setup. Y el disipador del CPU está bastante sucio, parece un cochinero. Tengo un mierdero en mi cuarto, está la gráfica, la, la preciosa. Ya tenemos todo, simplemente esa tornilla, la placa madre y conectar todos los cables ahí, que, ahí vemos todo conectado pero la gestión de cables no es la más óptima pero solo más tarde lo arreglaremos esta tarjeta gráfica bastante hermosa la verdad es que me ha sorprendido hasta el momento muy buena gráfica y muy bonita y ya quedó totalmente todo instalado se ve perfectamente ahí como me la cagué, me comí un bache del, del gabinete ya quedó todo el conector de 8 pines y la verdad la gestión de cables me gustó porque la gráfica esconde una parte de esos cables pero que muy bonito y además de que no instruye ningún cable para el ventilador Vamos a ver si nos prende la primera, por favor, que sí. Vamos, porfa, porfa. Vamos, vamos. Y sí, creo que prendió la primera. A ver, quedó perfecta, la PC es hermosa, como está. Muy linda. Vamos, vamos prendió. dio vio, dio view, chicos, dio vio. Eso es buena señal. Significa que la gráfica sirve y que todo quedó correctamente instalado. O sea, con el error de que no tengo el teclado y el mouse conectado, pues completamente normal. Lo conectamos y pues ya es momento de configurar todo y a disfrutar Y ahora un mensaje de nuestro sponsor ¿Te imaginas poder armar computadoras de manera profesional y entender cada componente de ellas? Pues es posible, con este curso online podrás aprender todo lo que necesitas saber sobre el ensamblaje de computadoras y convertirte en un experto del tema. Además está el temor de no saber armar una computadora, dañarla o perder dinero en cursos puede ser un gran obstáculo para comenzar. Pero cuentas con 7 días de garantía, en el cual si no te gusta se te devuelve el 100% de tu dinero. En el curso te guiaremos paso a paso en el proceso de ensamblaje de una computadora y te enseñaremos todo sobre cada componente y sus características. Además podrás obtener un certificado que valiera tus conocimientos y te permitirá generar ingresos extras y además tendrás el 50% de descuento a partir del momento que harás el link, en la descripción encontrarás el link y el juego de descuento probablemente si sabes del tema pensarás que la cagué comprando esa gráfica, pero créeme que te va a sorprender y es que las gráficas que rondan por ese precio literalmente son una cagada, por ejemplo la RX 1500 XT una gráfica muy buena para el gaming, es muy recomendada pues por ese tipo de precios pero realmente versus la GTX 1060 Ti no es tan buena para crear contenido A veces la GTX 1060 Ti rinde mejor Eso que la RX 5500 XT es mucho más nueva, más reciente y es que para crear contenido la RX 5500 XT AMD no te va a servir Ya que no está hecho para eso Y aunque la GTX 1060 Ti tampoco está hecha para eso Si sí está mucho mejor optimizada para la creación de contenido Y además de que es mucho más barata Y es que la GTX 1060 Ti tiene un muy buen rendimiento Ya que en Warzone 2 es capaz de correrlo de una calidad extrema que es la que calidad máxima de Warzone a unos muy buenos FPS y además de que estaba grabando y el por qué está en la calidad extrema es por el coyote ya que genera mi procesador ya que es un Ryzen 3 2200 c un procesador con cuatro núcleos y cuatro hilos lo cual este procesador limita un poco la gráfica ya que la gráfica está un 60% mientras que el procesador un 100% y eso ya es un coyote ya por lo que si yo a cambiar mi Ryzen 3 por un Ryzen 5 5500 la gráfica va a rendir muchísimo mejor ya que ambos componentes se complementan bastante bien ya que Ryzen 5 5500 tiene 6 núcleos y 12 hilos y otro juego que más bastante bien es el Battlefield 1 un juego que es una obra de arte literalmente es que visualmente es maravilloso y este con una calidad ultra me hace bastante bien aunque me da mucho mejor si todo eso mejor procesador ya que en ese juego mientras que la gráfica entre un 50-60% porque el cuello de batalla es bien alto y como oriente para los eSports, por ejemplo para el Valorant con esta configuración gráfica es capaz de mantener los 130 FPS, a cambio en Counter Strike no es así ya que Counter Strike es un juego más CPU dependiente es decir que depende más del CPU, o sea del procesador por ende me veo un poco afectado en ello, pero también mantiene muy buenos FPS Así que básicamente esta gráfica es para quien tenga un presupuesto muy limitado Y literalmente quiera correr de todo A una muy buena calidad y a unos muy buenos FPS Ya que esta gráfica de hoy rinde bastante bien Y si el video te gustó dale like por aquí Suscríbete para más contenido de PC Master Race Comenta qué gráfica tienes Eso es todo, chau